Creíte que iba a estar llorando y dando pena por la calle, mendigando. Lo lamento, te mal informaron. Y esto que yo tengo se quita bailando. Bailando. bailando. Bailando. bailando. Tú eres poco para mí. Quédate con ella, te creíste el que Qué linda esta vida de soltera. Vivo tranquilita y hago lo que quiera. Tengo el efectivo y aquí en mi cartera. Chica independiente, la que está más buena. Tengo el, tengo el efectivo, tengo el, tengo el efectivo. Dicen que los perros siempre tienen perra. Quédate la loca, disfruta tu tipa. Persona de grandota, la tiene chiquita. What the fuck? Te llaman chiquilín. Me está bailando. Bailando, bailando, bailando, te creíste que yo iba a estar llorando, se quita bailando, se quita bailando, se quita bailando, se quita bailando, se quita bailando, se quita bailando, te creíste que yo iba a estar llorando. Quédate con ella, tú eres poco para mí, quédate con ella, tú eres poco para mí, te creíste que iba a estar llorando pena por la calle mendigando lo lamento te mal informaron y esto que yo tengo se quita bailando bailando ba -ba bailando bailando ¿Sabes quién soy yo, no? La mu muñeca, de lo más musical. <risa> David Luna. Your best cover. Bra, ken, ken, ken, ken. <risa>